Sí, claro. ¿sí? Usted le escribió a Johanna para lo de la clase, que hoy está aquí presente. Sí, ella me envió el link, ya yo descargué el archivo. Entonces, eh, una vez termine la clase, junto con este de la sesión anterior y el de la sesión que quedó en el drive de Johanna, lo, subiré los tres videos juntos a, a YouTube. O sea que ya tengo acceso aquí en mi correo electrónico, se si alcanzan a ver eh, ayer, eh, Johanna me envió, eh, hizo la transferencia de la propiedad del archivo hacia, hacia mi persona. Ya lo pude descargar, ya lo tengo allí. Y bueno, ahorita lo subiré. A listo, gracias, profesor. Ok, entonces empecemos ahí con algo de electroquímica, pero todo esto en que se relaciona con electroquímica, no sé. Quiero antes de empezar a hablar de, hablarles de esto... Uh, ¿Qué tanto profundizaron ustedes en reacciones eh, redox? ¿Han visto ustedes reacciones redox? ¿Balanceo de ecuaciones redox? Ya, sí. En el, en el curso de, de, del semestre pasado. Vamos a ver si hay alguien que responda por acá. Si sí, ahí. Sí. Bueno, listo. Entonces, supongo que es. Eh, bueno, voy a asumir. Voy a asumir que algunos de ustedes no están familiarizados con reacción redox el balanceo de ecuaciones redox. Vamos a empezar ahí desde de lo más básico, e ir, eh, hasta llegar hasta celda electroquímica. Listo, entonces, bueno, empecemos una reacción. En, en química, la mayoría de las reacciones lo que involucra son transferencias de electrones. Eh, por transferencia de electrones me hago referencia a que un electrón de un átomo es transferido, transferido hacia el otro átomo. Eh, la transferencia de electrones a nivel biológico tiene un, una significancia bastante eh, fundamental y es que la respiración eh, aeróbica que realizamos nosotros es fundamental para, bueno, tiene un, un componente fundamental de transferencia de electrones. Sabrán ustedes que la molécula que transporta el oxígeno en a través de las células, en la hemoglobina. La hemoglobina es un anillo, eh, bueno, es una molécula, una proteína que tiene en su estructura, bueno, digámosle una enzima, que tiene en su estructura eh, átomos de hierro y el átomo de hierro pues es capaz de atrapar moléculas de oxígeno y transportarlas de un lugar a otro. Eh, a partir de su estado de oxidación. Entonces, si el hierro se oxida o se reduce, así la eficiencia de la hemoglobina eh, va a ser eh, fundamental. Podemos entender el número de oxidación. Eh, si ustedes recuerdan, eh, hay dos tipos de enlaces en química, con enlaces eh, que, que involucran electrones. Tenemos los enlaces covalentes, que es cuando hay una, los electrones se comparten eh, un núcleo comparte electrones con otro núcleo para formar eh, una valencia completa o el, siguiendo la ley del octeto y hay otro tipo de enlaces que son los enlaces iónicos en los enlaces iónicos sí se da transferencia de electrones ¿sí? y luego los átomos quedan ahí atraídos de manera electrostática cuando un átomo, bueno, un electrón en química nosotros conocemos que los electrones tienen carga negativa cuando un átomo gana electrones, obviamente la carga de ese átomo va a ser más negativa. O bueno, si lo miramos desde un punto de vista, la, la carga del átomo va a disminuir. Eh, si un átomo gana electrones, aquí tengo el átomo X que está ganando electrones, entonces el átomo X va a quedar cargado negativamente. Por ejemplo, si el átomo Y es el que está cediendo electrones, está perdiendo electrones, está perdiendo cargas negativas, por ende va a quedar cargado más positivamente. Eso es lo que ocurre, o cómo podemos nosotros reposar lo que ocurre en el enlace iónico. Un átomo pierde un electrón, si pierde un electrón, se lo dona a otro átomo que es capaz de aceptar ese electrón, ese átomo que lo aceptó queda cargado parcialmente negativo, y el átomo que lo donó queda, carga, queda cargado parcialmente positivo esta diferencia de cargas, negativa y positiva, genera una atracción electrostática, y así es que se forman los enlaces eh, de tipo iónico. Entonces el número de oxidación lo podemos entender de la siguiente manera. Eh, como el estado de oxidación, o... Si el estado de oxidación del átomo cuando está formando un enlace covalente, que por lo general es cero, eh, como la diferencia de ese, de ese enlace de, del estado de oxidación, de, de oxidación del átomo en el enlace Covalente, menos el estado de oxidación del átomo es un estado iónico. Eh, esta es la definición eh, un tanto confusa de lo que es eh, el número de oxidación, pero nosotros en química lo entendemos bastante sencillo, simplemente mirando a unas propiedades que están expresadas en la tabla periódica. Eh, esta tabla periódica en particular, la que estamos viendo en pantalla, es una tabla periódica que indica los estados de oxidación. Luego se las compartiré también al Google Classroom para que ustedes la puedan descargar si, si, tienen, si quieren recordar cuáles son los estados de oxidación de algunos átomos. En esta tabla eh, la nomenclatura es un poco sencilla, eh, tenemos los átomos eh, rodeados por como si fuera un radar, ese radar va a indicar, eh, uno, el estado de oxidación más eh, posible o más eh, se encuentra mayor, de manera natural, y otro los estados de oxidación que puede alcanzar ese átomo. Entonces, por aquí, si ven aquí en la derecha, tenemos, por ejemplo, el átomo de calcio. El átomo de calcio, tenemos el átomo de hierro y el átomo de carbono Entonces, el átomo de calcio, generalmente, lo podemos encontrar con un estado de oxidación cero, porque está rodeado por un... como si fuera negrilla, o lo podemos encontrar con un estado de oxidación más dos. Este número que está aquí en el medio más uno, es un estado de oxidación que se ha observado en el calcio, pero no es el más común. Luego, todos los que están alrededor, todos los que están alrededor, que no, son, no se alcanzan a ver, son estados de oxidación que el calcio no puede alcanzar. Entonces, por lo general, el calcio lo encontramos bien sea en estado de oxidación cero, o en estado de oxidación más dos. Eh, de igual manera, lo podemos observar acá con el, con el hierro, podemos que el hierro tiene estado de oxidación cero, eh, generalmente lo encontramos como hierro más dos, hierro más tres, en ocasiones como hierro más seis, y también lo podemos encontrar como hierro menos dos, hierro menos siete, etc. El carbono también tiene diferentes grados de estado de oxidación, de carbono menos cuatro hasta carbono cuatro lo podemos encontrar en la naturaleza. Sabrán ustedes entonces que el átomo que más estado de oxidación eh, puede alcanzar es el iridio, cuando una, una, en un concurso de química les pregunten cuál es el átomo con más estados de oxidación, ustedes va a responder ahí, que el iridio es el que puede alcanzar más estados de oxidación. Eh, creo que son, si estos son como 1, 2, 3, 4, 5, 6, creo que es, puede formar hasta 10 estados de oxidación. Y generalmente por las propiedades periódicas que nosotros observamos aquí en la tabla periódica, eh, valga la redundancia, los elementos o los átomos que se encuentran en la familia número 1 o en la columna número 1, por lo general son, tienen estados de oxidación, bien sean 0 o bien sea más 1. Los que se encuentran en la eh, columna o familia número 2, por lo general los estados de oxidación que encontramos son 0 o más 2. Es el caso de eh, calcio. Lo tenemos por aquí, calcio. Los elementos, eh, a medida que van aumentando en complejidad y en capacidad de formación de enlaces, así nosotros los vamos a encontrar distribuidos en la tabla periódica, entonces vamos a tener los metaloides, eh, metales de transición, vamos a tener los no metales, y bueno, esto me imagino que ustedes lo habrán visto en algún punto de su, de su vida académica como un futuro científico. Como les dije, luego les compartiré esta tabla de los estados de oxidación. Listo, entonces ahora vamos directamente a lo que son reacciones de oxido-reducción. Eh, tomen atención a lo que está escrito en la parte derecha. Eh, esto no, esta nomenclatura, o recordar esto, nos va a servir para, para el futuro. Es un átomo, un átomo es oxidado si su número de oxidación aumenta. Un átomo es reducido si su número de oxidación disminuye. El átomo que es oxidado se llama, se denomina en química como agente reductor. Y el átomo que es reducido se denomina en química como agente oxidante. Y esto que un mismo átomo puede actuar como agente oxidante y agente reductor en algunas reacciones químicas. Eh, para determinar los estados de oxidación hay varias reglas. Eh, por lo general, cuando un átomo se encuentra solo, solo, en su estado natural, asignamos que tiene un estado de oxidación igual a cero. Entonces, ¿qué otro átomo aquí se encuentra solo? Acá tenemos el oxígeno en estado natural. Eh, bueno, aquí en estas reacciones que usted observa, en esta primera reacción, me está diciendo el estado de oxidación. Por ejemplo, el estado de oxidación aquí del, del hidrógeno es más uno, y el estado de oxidación aquí del zinc es... Más 2. Entonces, lo que tengo que ver para establecer qué átomo se oxida y qué átomo se reduce es mirar el estado de oxidación del átomo cuando está en reactivo, como en forma de reactivo, y mirar el estado de oxidación del átomo cuando está en forma de producto. Entonces, aquí el zinc, en zinc, esa reacción, pasa de tener un estado de oxidación 0 a tener un estado de oxidación de más 2. Por otro lado, vamos a ver que el hidrógeno, el hidrógeno aquí en esta reacción pasa de estar en un estado, bueno, coloquemos aquí el hidrógeno, pasa de tener un estado de oxidación más 1 a tener un estado de oxidación 0. Entonces, vamos a ver qué átomo eh, aumentó, incrementó el estado de oxidación. Pues sí, el zinc pasó de un estado de oxidación 0 a un estado de oxidación más 2. O sea, el zinc en este caso aumentó aumentó el estado de oxidación. Y el, oxi y el hidrógeno perdón, pasó de, de tener estado de oxidación más uno a estado de oxidación cero. Entonces el hidrógeno disminuyó. Con esto, sabiendo qué átomo aumentó y qué átomo disminuyó, yo puedo determinar qué átomo fue el que se oxidó y qué átomo fue el que se redujo. Entonces... Si el número de oxidación incrementó, el átomo se oxidó. Entonces, en este caso, en esta reacción, el átomo que se oxidó fue el átomo de zinc. O el átomo que se oxida. El átomo que, en donde el número de oxidación redu se redujo es el hidrógeno. El hidrógeno pasó de más 1 a 0. Se redujo. Entonces, el hidrógeno es el átomo reducido en esta reacción. Entonces aquí este es el átomo reducido, coloquemos por aquí reducido, reducido. Y este es el átomo oxidado. El átomo que es oxidado se denomina agente reductor. Entonces en este caso el zinc es el agente reductor y el hidrógeno es el agente. Porque el zinc está propiciando que el hidrógeno se reduzca y el hidrógeno está propiciando que el oxígeno el zinc. Veamos el caso en, eh, bueno, esta otra reacción no vale, vamos, vamos al caso de esta reacción, esta está acá. Eh, para establecer estados de oxidación, primero identificamos los átomos que están solos, en este caso no hay ningún átomo solo o en forma molecular que forma un enlace covalente, no hay. Bueno, que sí los oxígenos, pero lo, el carbono o el enlace o, sí forma un enlace covalente, pero nosotros podemos establecer estados de oxidación. Hay una regla básica y es que tanto el hidrógeno tiene estado de oxidación, siempre que no se diga, siempre va a tener un estado de oxidación más uno. Y el oxígeno, cuando está en forma de óxido, siempre va a tener un estado de oxidación de menos dos. Entonces, con base en esto, con base en esto, yo puedo establecer estado de oxidación aquí. Eh, veamos para la molécula de agua. Entonces, el hidrógeno siempre tiene un estado de oxidación más uno. Más uno. Y el oxígeno siempre tiene un estado de oxidación menos 2, siempre que sea un óxido. Si es un peróxido, el, el oxígeno perdón, tiene estado de oxidación menos 1. Entonces, para esa molécula es sencillo determinar la carga total. Simplemente yo voy a sumar la carga del átomo que tiene de este estado de oxidación, que es, menos 2, que es menos 2, más la carga del otro átomo. Entonces, el otro átomo tiene carga más 1, colocamos aquí más 1 pero del otro átomo existen dos especies de ese átomo, entonces tenemos que multiplicarlo por 2. entonces tendríamos menos dos, más dos, cero. Este, esta molécula entonces tiene carga neta, 0. molécula neutra. Entonces de esta manera yo puedo determinar el estado de oxidación. Aquí en este caso, para que esta molécula sea neutra, el hecho de que yo sepa que la molécula es neutra es porque aquí, aquí me está indicando, o este, este dibujo, este pictograma, me indica que no hay carga. ¿Sí? que la carga es cero. Por ende, yo asumo que la carga neta de esta molécula debe ser cero. Y si yo sé que el oxígeno tiene una carga de menos 2, entonces, ¿qué carga debería tener el carbono para que la carga neta de esta molécula sea cero? Pues más 4, ¿no? Si tenemos que aquí es más 4, menos 2, eh, menos 2 por cada átomo de oxígeno, sería menos 4, esto da cero, entonces la carga neta de aquí del de la molécula de CO2 es 0, y por ende sé que el estado de oxidación de carbono es más 4. Eh, ¿Qué más vemos por acá? Veamos aquí esta molécula de hidrógeno, no tengo que hacer gran cosa, sino solamente saber que el estado de oxidación de aquí del hidrógeno es más 1. Eh, acá veamos el átomo de de trióxido de carbono, entonces aquí tiene una carga neta de menos 2. La carga neta de este átomo es dos cargas negativas, de esta molécula, entonces, dos cargas negativas. Yo sé que el, que el oxígeno tiene carga menos 2, entonces menos 2 por 3 da menos 6. Sí, menos 6. Entonces, ¿qué carga debe tener el carbono? ¿Qué, car ¿Qué número de oxidación debe tener el carbono para que la carga total de menos 2 es pues más 4? Al tener más 4 menos 2, me da, menos 6, perdón, me da menos 2, y tengo que la carga de esta molécula es menos 2. En este caso, aquí en esta reacción, el carbono pasó de estado más 4 a estado más 4, y el hidrógeno pasó de estado más 1 a estado más 1. No hubo oxidación, no hubo reducción, no hay agente oxidante, no haya agente reductor. Veamos esta reacción final, la que está acá, la reacción del trióxido de hierro con ácido clorhídrico para producir eh, hierro, eh, cloruro de hierro y agua. Entonces vemos que aquí el estado de oxidación del oxígeno siempre va a ser menos 2 a menos que sea un peróxido, el estado de oxidación del eh, hidrógeno siempre va a ser más 1, a menos que sea un hidrógeno, ¿sí? y por ende yo puedo saber aquí que la carga de esta molécula del óxido de hierro va a ser, eh, tres por, va a ser más 3, porque al multiplicar más 3 por 2 me da menos, más 6, y al multiplicar menos 2 por 3 me da menos 6, más 6 menos 6 me da 0, y acá entonces la carga del cloro sería entonces, menos 1, dado que el hidrógeno es más 1, y acá, entonces vamos a establecer que la carga del cloro es eh, menos 1, y que la carga del hierro es más 3. En este caso, ni el hierro ni el cloro cambiaron el estado de oxidación, por ende, en esta reacción no se produjo oxidación, no se produjo reducción. Le ahora a esta reacción. Eh, ¿Cómo nosotros podemos balancear reacciones que están en forma redox o reacciones donde ocurre una reacción de óxido reducción? En este caso vamos a intentar balancear esta ecuación donde tenemos que el cromo más 2 reacciona con óxido de manganeso para producir el cromo más 3 y óxido de manganeso 2+. Entonces ahí están los pasos y esto ya se lo voy a compartir, pero vamos a llevarnos esta ecuación para otro editor para poder realizar estas operaciones de manera pictórica entonces pues nuevamente aquí está la reacción un poco pequeña vamos a aumentar el tamaño no se ve mucho ahí está la reacción vamos a escribir acá nuevamente y tenemos entonces que un átomo de cromo con dos cargas positivas voy a quitarle lo de acuoso Va a reaccionar con el manganeso O2. De momento, bueno, vamos a colocarle aquí H para producir Cr 3 más manganeso 2 más agua. Entonces, esta es la reacción en la cual nosotros tenemos que balancear. Voy a eliminar esto este aquí. ¿Listo? Entonces lo primero que hay que hacer, lo primero que hay que hacer siempre es establecer los estados de oxidación. Entonces aquí simplemente yo sé que el cromo tiene un estado de oxidación de más 2. Aquí el manganeso, que es el otro que me interesa, bueno, el oxígeno tiene estado de oxidación menos 2. Para que esta molécula sea neutra, el manganeso debe tener estado de oxidación más 4. Y aquí el hidrógeno tiene estado de oxidación más 1. Acá el manganeso tiene estado de oxidación más 3. El, perdón, el cromo tiene estado de oxidación más 3 y el manganeso tiene estado de oxidación más 2, el oxígeno sigue siendo menos 2 y el hidrógeno más 1. Entonces voy a identificar en esta reacción quiénes son las especies que tienen cambios en el estado de oxidación. Entonces voy a primero a intentar identificar a el cromo, a ver si tuvo un cambio en el estado de oxidación. El cromo pasó de tener un estado de oxidación más 2, a tener un estado de oxidación más 3, entonces sí hubo un, un cambio de estado de oxidación. El manganeso pasó de tener un estado de oxidación más 4 a tener un estado de oxidación más 2, entonces también hubo un cambio de oxidación. El hidrógeno pasó de tener más 1 a más 1, no hubo cambio, a lo mismo que el, hidro, que el oxígeno tampoco tuvo cambio en estado de oxidación. Entonces el primer paso siempre es escribir los estados de oxidación, entonces acá regresemos y el primer paso es asignar los estados de oxidación de todos los átomos involucrados en la reacción sin balancear. Esta reacción que está aquí está sin balancear. Segundo paso, vamos a separar las especies que sufren cambios en el estado de oxidación. Entonces, eh, por eso indico a que vamos a entonces de, de primera manera a despreciar esta reacción. Vamos a despreciar esto y vamos a despreciar esto. Entonces vamos a escribir la reacción solamente con los que tienen cambios en el estado de oxidación. En este caso la reacción con los átomos que tienen cambio en el estado de oxidación va a ser la siguiente. Cromo 2 más, más manganeso. Bien, aquí solamente, aquí voy a obviar el oxígeno. Pero, no bueno, Vamos a escribir manganeso O2 para producir Cl 3 más, más manganeso. Dos más. Este paso siguiente, simplemente lo que hice fue escribir todas las reacciones o todas las especies que tienen cambio en los estados de oxidación, y ahora esta la vamos a separar en dos reacciones, en la que tiene cromo y la que tiene manganeso. Entonces esta reacción la dividimos, o la subdividimos en dos reacciones. Una, CR2+, para producir CR3+, y la otra... La voy a escribir pero sin el oxígeno, solamente con carga. Entonces vamos, la otra sería manganeso, 4 más, produce, manganeso, 2 más. Aquí lo único que hice extraño fue simplemente que escribí man, manganeso aquí, manganeso, con la carga a la cual tiene manganeso aquí. Entonces aquí el en manganeso tenía carga atómica más 4, la oxidación más 4, eso fue lo único que hice. ¿Sí? Y ahora tengo dos subreacciones. Reacción donde solamente hay cromo y reacción donde solamente hay manganeso. Ahora tengo que equilibrar las cargas de estas reacciones. Cuando escribo las subreacciones solamente puedo equilibrar las cargas empleando electrones. Entonces aquí vamos a equilibrar las cargas empleando electrones. Los electrones, como sabrán, ustedes tienen carga negativa. Negativa. Entonces, miremos la reacción, solamente concentrémonos en la reacción del cromo. El cromo pasa de... Está en los reactivos pasa de 2+, y en los productos lo tenemos como 3+. ¿Sí? Y yo solamente puedo adicionar carga negativa, en este caso. La única manera para equilibrar esto es agregar aquí una carga negativa un menos, una carga negativa, que va a contrarrestar a una de estas positivas y me va a quedar dos más. Entonces la reacción del de cromo la equilibro colocando aquí un electrón. Entonces sumamos esto aquí, más un electrón menos. De igual manera procedemos con reacción del manganeso. Tenemos aquí que el manganeso de Mn4+, pasa a un estado de Mn2+. Entonces en la izquierda tenemos cuatro cargas positivas, una, dos, tres, cuatro, y en la izquierda tenemos dos cargas, perdón, en la, derecha, en la izquierda tenemos cuatro, en la derecha tenemos dos. Recuerden que cuando escribo las reacciones solamente puedo balancearlas con electrones. Entonces para equilibrar estas dos cargas, Simplemente yo voy a agregar un electrón y otro electrón para que contrarresten estas dos. Y me queden dos cargas positivas en la izquierda y dos cargas positivas en la derecha. Entonces la reacción de manganeso se equilibra adicionando dos electrones. Entonces escribámoslo aquí de esta manera. Más dos electrones produce Mn2+. ¿Sí? Este, este que estaba aquí. Listo, entonces ya tengo la reacción tanto del cromo como del manganeso. Escritas allí, allí, listo. Entonces según, según esto ya separé las especies que sufren cambio en los de oxidación y escribí las reacciones o semireacciones correspondientes. Ahora lo que involucra o lo que lleva a, a cabo la siguiente eh, reacción o lo, lo, el siguiente paso para balancear la ecuación de redox es equilibrar el número de electrones perdidos por el agente reductor y ganados por el agente eh, oxidante. Entonces el manganeso aquí perdió dos electrones, perdón, ganó dos electrones y el cromo perdió un electrón. Entonces hay una incompatibilidad, si acá se ganaron, se ganaron dos y si acá se perdió uno, entonces yo debo eh, hacer que esta ganancia perdida sea igual, entonces lo que puedo hacer es multiplicar esta ecuación por 2. Al multiplicarla por 2, esta ecuación me queda escrita de la siguiente manera. Eh, pues dos cromos aquí, dos cromos aquí y dos electrones. ¿Sí? Ahí están. Entonces ya puedo sumarlas. Ya tengo la misma cantidad de electrones en los productos y la misma cantidad de electrones en los reactivos. Entonces ahora lo que procedo es a sumar estas dos expresiones. Entonces en la izquierda vamos a tener dos cromos, dos más, más manganeso, cuatro más, más dos electrones, que produce dos cromos, tres más, más manganeso, dos más, más dos electrones. Entonces sabrán ustedes que cuando hay una especie no reactivo y una especie en los productos los puedo cancelar. O sea, aquí hay dos electrones y dos electrones los cancelan. Ahora ya tengo una ecuación, una ecuación mejor balanceada, entonces vamos a escribirla eh, nuevamente cómo queda la reacción general. Ahora ya voy a, bueno, de momento voy a recuperar el manganeso porque recuerden que el manganeso está en forma de óxido. Entonces voy a simplemente escribirlo nuevamente como forma de óxido. Entonces vamos a tener 2 cromos, 2 más, más el óxido de manganeso, mno 2. Para producir 2 cromos, 3 más, más manganeso, 2 más. ¿Listo? Entonces ahora lo que procedo es a identificar cuántas cargas hay en la... Los reactivos y cuántas cargas hay en los productos. Entonces, en los reactivos vamos a tener 2 por 2, vamos a tener cuatro cargas positivas, vamos a escribirlas por aquí: 1, 2, 3 y 4 cargas positivas. Y en los productos vamos a tener entonces eh, 2 por 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esto con respecto al cromo, y al en eso, vamos a tener entonces 1 y 2. Entonces, en total hay 8 eh, cargas positivas a la derecha. Y en la izquierda vamos a tener solamente 4. La manera ahora para equilibrar estas cargas es adicionar, en donde haga falta, voy a adicionar guiones H+. En este caso, ¿cuántas cargas positivas me faltan? Me faltan 4. Entonces, en la izquierda voy a agregar 4 H+. Ahora la reacción me queda de la siguiente manera. 2 CR2+, más Óxido de manganeso, MnO2, más 4H+, más, produce 2Cr3+, más, más manganeso, dos cargas positivas. Listo, ahora al final, al final ya la reacción está casi balanceada, porque está balanceada en electrones y está balanceada en cargas. Ahora simplemente me toca balancear las, los átomos. En este caso, en la izquierda tengo hidrógenos, oxígenos y en la derecha no tengo nada entonces para equilibrar hidrógenos lo que hago es agregar moléculas de agua en la derecha pero acá hay cuatro átomos de hidrógeno acá solamente hay dos entonces tendré que agregar dos moléculas de agua en este momento ya la reacción está completamente balanceada si queremos comprobarlo hay dos cromos en la izquierda dos cromos en la derecha con respecto al número de átomos tenemos un manganeso tenemos un manganeso tenemos dos oxígenos tenemos dos oxígenos acá 4 hidrógenos y 4 hidrógenos. Ahora con respecto a las cargas, aquí vamos a tener entonces 2 por 2, 4 más, y acá tenemos otras 4 cargas positivas, eso da 8 cargas positivas, más 8, y acá tenemos 2 por 3, 6 más 2, eso da más 8. Entonces, en este momento la reacción está completamente balanceada, tanto por cargas como por eh, electrones. ¿Recordaban esto de cuando vieron fundamentos de química? No, cuando, cuando es monoatómico... Eh, no, el estado de oxidación es cero cuando es monoatómico. Por ejemplo, especies como el hierro... Eh, estado fundamental, o sea, hierro metálico es estado de oxidación cero y está monoatómico. Entonces los pasos son estos, primero, asignar estados de oxidación, segundo, separar las especies que sufren los cambios, eh, tercero, bueno, ah, luego de, de haberlas separado, equilibro el número de electrones, luego eh, lo que hago para sumar las dos ecuaciones, eh, sumo las dos ecuaciones cancelando los electrones, Luego sumo todos los átomos, que son estos de acá, balanceo la carga de los reactivos y los productos agregando H+, más en donde haga falta, y al final balanceo los oxígenos agregando moléculas de agua. De esa manera se balancea utilizando el método de oxidación-reducción. Eh, bueno, aquí hay dos, dos ejemplitos. Vamos a resolver uno de esos y... Yo... Como me, me dijeron que todos recortaban en esto, entonces vamos a simplemente resolver uno de estos aquí de manera eh, rápida. Vamos a resolver este. Tenemos entonces la molécula de eh, CR2O7. Más yodo. Como yo aquí en rojo. Para producir. Eh, cromo 3 más. Más eh, yodo molecular, I2. Entonces vamos a asignar Cargas. Lo primero que se hace es asignar cargas, eh, oxígeno siempre tiene carga de menos 2, entonces sería menos 2 por 7, da menos 14, y acá hay dos cromos, ¿qué número debe tener el cromo para que multiplicado por 2 me dé lo contrario a menos 14? Entonces la respuesta ahí es más 7. Eh, el iodo aquí tiene estado de oxidación menos 1, acá tiene estado de oxidación 0, y acá el cromo eh, pasa de esta oxidación, bueno, tenemos esta oxidación más 3. Listo, luego simplemente escribo las ecuaciones eh, que involucran solamente las especies, entonces vamos a tener que, aquí tenemos eh, los cromos 7, Aquí en total, al final de esta reacción, vamos a tener que hay un cambio de 6. Bueno, el cromo pasa de, de más 7 a más 3. Vemos que son 4 electrones que está eh, ganando. Y el yodo pasa de estado menos 1 a 0, que está eh, capturando un electrón. Y siguiendo los pasos de esta reacción, vamos a encontrarnos con eh, que podemos balancear. Vamos a avanzar a celdas electroquímicas. Como les dije, esto es para que lleguen a, a química analítica con un poco de conocimiento de qué es una celda electroquímica. Cuando el profe les hable de ánodo cátodo y solución disoluciona el ustedes no, no estén por ahí eh, pensando lo que no es. Entonces, básicamente vamos a hablar de qué es una celda electroquímica. Y las celdas electroquímicas como, vienen de reacciones, o sea, vienen a partir de reacciones de óxido reducción. Las reacciones de óxido reducción, como ustedes vieron aquí, tienen la particularidad de que hay movimiento de electrones de una especie a otra especie. Ese movimiento de electrones lo que produce es una alteración en, una, en el flujo de electrones una, y eso se puede, puede ser medido. Entonces, la manera como nosotros medimos, utilizando eh, voltímetros, y de esta manera, entonces nosotros podemos, a partir de una reacción química, medir cuántos electrones se están transfiriendo de un sistema a otro sistema, y podemos utilizar estos principios para empezar a realizar nuevas investigaciones, eh, diseño de, de, de reacciones químicas que generen energía, etc. Entonces vamos a tener, que las celdas electroquímicas hay de dos tipos, eh, las celdas galvánicas... En la celda de galvánica se utiliza eh, la siguiente analogía o la siguiente y es que la, en la celda galvánica nosotros lo que estudiamos son procesos espontáneos. Recordarán ustedes cuando vimos termodinámica eh, que un proceso espontáneo es un proceso en el cual la energía libre de Gibbs tiene un valor negativo. Eh, y un proceso espontáneo es un proceso que se da de manera natural, no necesita que yo le genere o le introduzca ningún tipo de alteración, y estos procesos espontáneos generan movimiento de electrones y podemos medirlos en función de la electricidad o el voltaje. Las primeras personas que empezaron a indagar sobre este tipo de reacciones químicas dentro de unos compartimientos que se denominan celdas, fue el señor Galvani y el señor Volta. Bueno, fueron el señor Galván y el señor Volta. De ahí su, bueno, de allí su, el nombre de este tipo de pilas, de celdas electroquímicas, se denomina celdas galvánicas, en donde hay un delta G eh, negativo, son reacciones espontáneas, y por ejemplo, tenemos una disolución en donde un cátodo que está cargado positivamente, va re, en, en, inmerso en una disolución, se va a generar una reacción espontánea de movimiento de electrones. Del cátodo hacia el ánodo, hacia el ánodo, y ese movimiento de electrones genera una corriente eléctrica que es capaz de, en este caso, encender un bombillo. Esto es una reacción espontánea. Esto, esto aquí es espontáneo. Es decir, tenemos un delta G menor cero. Otro tipo de reacciones o de celdas, electro, celdas electroquímicas es la celda electrolítica. Esta que ustedes ven aquí en la derecha, en las celdas electrolíticas, a diferencia de las eh, galvánicas, yo tengo que proporcionarle un potencial o un voltaje o una cantidad de corriente al sistema para que reaccione. ¿Qué quiere decir eso? Que esta reacción por sí sola no es espontánea, el delta G para esta reacción son positivos. Entonces yo tengo que proporcionarle un voltaje a esta reacción para hacer que esta reacción que tiene un delta G positivo cambie, cambie su delta G, delta G negativo y hacer que sea espontáneo el proceso. Entonces, una celda electrolítica consume energía, porque tengo que hacer que un proceso no espontáneo ocurra. Una celda galvánica o celda voltaica produce energía, porque es un proceso espontáneo, y esa energía yo la puedo eh, caracterizar como electricidad. Entonces, en las, celdas, en las celdas galvánicas se produce electricidad, en las celdas... Eh, electrolíticas tengo que proporcionar la energía para que se, bueno, tengo que proporcionar electricidad para que se lleve a cabo la reacción. Vamos a ver ahora eh, cómo está compuesta o cuáles son los componentes de una celda electrolítica. En este caso tenemos una reacción en donde tenemos un electrodo de zinc y otro electrodo de cobre. El de zinc está conectado a la parte negativa del voltímetro. ¿sí? Y el de cobre está conectado a la parte positiva del voltímetro. Bueno, esta reacción es espontánea. Eh, el voltímetro lo que está haciendo es midiendo el voltaje, no es no una reacción electrolítica, no es una seta electrolítica. Y bueno, esta tira de cobre está insertada, esta tira de cobre por aquí está insertada en el vaso de precipitado, en el bíquer, que contiene una disolución eh, que contiene iones de cobre, disolución molar de cobre, y la tira de zinc, la que está acá a la izquierda, eh, está inmersa en un vaso de precipitados que contiene una disolución que tiene iones de zinc 2-, 2 más perdón. Entonces, tanta esta tira, como esta otra tira, o este pedazo de metal sirven como electrones, están conectados el uno al otro por un puente salino. Este puente salino es un tubo en forma de U, que tiene eh, moléculas o tiene átomos que permiten flujo de electrones, pero tienen que ser diferentes al cobre y al zinc. Entonces, por lo general un puente salino nosotros lo construimos utilizando otras especies diferentes a la que componen los electrodos. Entonces esto puede ser sodio, puede ser potasio, cloro, óxido eh, nitroso, y puede ser cualquier otra especie que genere movimiento de electrones, pero que sea diferente a las reacciones que están ocurriendo acá y acá para que no interfiera con la reacción. Eh, cuando cerramos el circuito, cuando lo colocamos allá al voltímetro, vamos a esperar que se produzca la reacción espontánea. Entonces, metal de zinc, metal de acá de, de zinc, metal de zinc, empieza a oxidar, oxidarse, pues, a iones de zinc más 2. Y los iones de cobre que están acá, en el otro paso precipitado, los iones de cobre más 2, se van a reducir a eh, cobre metálico. Entonces vamos a, a medida que la reacción empieza a ocurrir vamos a ver que este electrodo de zinc empieza a disolverse porque el zinc está siendo oxidado y este electrodo de, de cobre empiezan a formarse pequeños grumitos, pequeños grumitos allí, porque eh, se está, está siendo reducido, se está formando cobre metálico. Entonces la tira de, de zinc va a perder masa y la tira de cobre va a ganar masa a medida que la reacción empieza a ocurrir. Entonces eh, ocurren estas reacciones eh, por separado dentro de este lugar, entre este bíker y este otro bíker. Entonces vamos a ver si, esta, si esto que acabé de decir hace sentido. Entonces tenemos una reacción acá en la izquierda en donde eh, el, el, electrodo zinc, el, zinc, el electrodo de zinc, zinc, este electrodo de zinc, va a ser oxidado por este sin sol, sólido, va a ser oxidado a zinc 2+. Y acá a la derecha vamos a tener una reacción donde el cobre, que está en disolución, cobre 2+, va a ser reducido a cobre metálico. Entonces, ¿qué, sucede? ¿qué le sucede al electrodo? Pues aquí ustedes están viendo que el zinc que hace parte de la lámina metálica, esto que ustedes ven aquí, la lámina metálica de zinc, las moléculas, los átomos de zinc, perdón, empiezan a convertirse en zinc 2 más. Empiezan a convertirse en zinc 2 más, haciendo que la masa de, esta, de este electrodo empiece a consumirse. Estamos produciendo moléculas de zinc 2 más. Esto es lo que ocurre acá en la parte izquierda de, de, de la celda. En la parte derecha, eh, vamos a tener entonces que el cobre, cobre que está aquí disuelto, una solución de nitrato de cobre, y acá tenemos una disolución de nitrato de zinc. El cobre disuelto eh, va a ser eh, reducido, o sea, el cobre va a pasar del cobre a estado de oxidación más 2, para producir cobre metálico. ¿En dónde se va a depositar el cobre? Pues se va a depositar sobre la película del de cátodo. Y vamos a estar viendo que el cobre empieza a precipitarse bueno, a unirse y a formar una película, eh, aumentando la masa de la barra del cátodo. Entonces, esta reacción que está aquí, o esta celda, nosotros la podemos, eh, esto que yo les dije aquí en palabras, nosotros la podemos eh, simplemente recuperar en notación de celda. Una notación de celda es esto que ustedes ven anotado aquí abajo, simplemente dado que es todo lo que yo les he dicho en palabras es un tanto engorroso de escribirlo o de escribirlo eh, para cualquier z galvánica. Entonces esta notación que ustedes ven acá abajo es más conveniente para entender y para compartir la información. Eh, en esta notación nosotros vamos a tener barras verticales o líneas verticales, y esto hace parte de lo que se denomina diagrama de centro. Esto que usted tiene es un diagrama de centro. La identidad de los electrodos, en este caso tenemos el electrodo de zinc, un el electrodo de cobre, eh, y el contenido de las disoluciones se va a separar mediante eh, las fórmulas químicas. Entonces aquí colocamos que este electrodo es de zinc, que la disolución que nosotros creamos ahí, o adicionamos una disolución de zinc, en este caso el electrodo es de cobre, y la disolución era una disolución de nitrato de cobre, tenemos disolución de nitrato de zinc. Entonces vamos a tener que en el extremo izquierdo tenemos al ánodo. Voy a separar esto aquí. Un momentito. Esto, y aquí hacia acá tenemos todo lo que ocurre en el ánodo y de aquí hacia acá todo ocurre, tenemos todo lo que ocurre en el cátodo. Y esto va separado por dos líneas verticales. Estas dos líneas verticales que ustedes ven aquí. Zinc, zinc. Esa, dentro de esas dos líneas verticales, yo lo que generalmente coloco es qué es lo que está componiendo el puente salino. Mm. O sea, en este caso, como el puente salino es de cloro y sodio, entonces o sea, aquí debería ir Cl- más Na- más, dentro de las dos líneas. Entonces, siempre que ustedes vean notación de celda, eh, de celda galvánica, Ustedes van a observar este tipo de representación. Entonces, esto va a corresponder al metal del cual está compuesto el ánodo. Esto va a corresponder a la naturaleza, de la disolución. Esto que esté Vamos a tener entonces el, el metal, el cual va formando el cátodo. Y en el medio vamos a tener la disolución solución de nitrato de cobre, y acá tenemos una disolución de nitrato de zinc y lo que me separa a una celda de otra celda o una semicelda de la otra celda es el puente salino. Listo, entonces ya para culminar. Como les dije, esto era una breve introducción a la electroquímica para que ustedes no vayan a la electroquímica eh, sin saber, por ejemplo, cuando el profesor les escriba esta expresión que está acá abajo, ustedes ya deben identificar de que lo que está a los extremos son los eh, electrodos, el de la izquierda se llama ánodo, de la derecha se llama cátodo, en medio va la disolución de la cual está compuesta eh, la, la mezcla electrolítica en el ánodo y la mezcla electrolítica en el cátodo, y va separado por dos líneas verticales, y en esas dos líneas verticales yo puedo escribir los elementos que componen, que componen el puente salino. Ahora un poco de termodinámica, simplemente aquí para, para culminar. El potencial de la celda electroquímica yo lo puedo medir como el potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. Eh, esto yo lo puedo calcular, el potencial de la celda lo puedo calcular utilizando esta expresión que, que viene acá abajo. Bueno, en función de la energía libre de Gibbs, va a ser igual al número de electrones que está pasando de un lugar a otro por esta constante de Faraday. La constante de Faraday, debo equipararla con la ecuación, bueno, esto, esto es lo que vale un Coulomb, eh, 1.60218, por pues ya menos 19, que un, es una carga puntual, por el número de electrones que tenga, en este caso... Debo estandarizarlo utilizando la, el número de Avogadro. Y al realizar esta operación matemática vamos a obtener que más o menos eh, el número de Faraday para el cálculo de células electroquímica es más o menos 96.48 voltios por mol. Entonces, eh, para el cálculo de la energía o la, la espontaneidad de una reacción, yo puedo usar esos números número de Faraday para calcular la energía libre de la reacción. Recordarán ustedes que la energía libre de Gibbs también está relacionada con la constante de equilibrio utilizando esta expresión. Y bueno, relacionando las tres expresiones, yo puedo también tener que la energía de la celda o el potencial de la celda va a ser igual, está relacionado con la constante de equilibrio. ¿Qué me dejé por ahí? No, listo. No sé si tienen alguna duda en particular con, con esto de celda electroquímica. Y cuando ya lleguen ustedes a analítica, química analítica, ya, yo creo que es, bueno, espero que no se les olvide, pues allí van, ustedes van a empezar a trabajar nuevamente con reacciones de óxido-reducción. Eh, van a trabajar con potencial el electroquímico, eh, que es el potencial de la celda, potencial de la, del cátodo menos el ánodo, y van a utilizar estas expresiones que están acá. Esta ecuación que ustedes ven aquí es la ecuación de NERST, eh, que relaciona pues, el, el potencial de una celda con la energía libre de Gibbs, con la espontaneidad de la, de la misma. Mm, no sé qué más comentarles por acá. Hay Diferentes conformaciones de pila dependiendo de, de qué está formado el ano, de qué está formado el cátodo, de las disoluciones electrolíticas, del puente salino. Así hay diferentes tipos de celdas electroquímicas o que se conocen también como pilas. Entonces, vamos a tener la pila de Daniels, un experimento que ustedes van a hacer en química analítica, eh, más o menos en este sistema. Entonces, cuando lleguen por allá a analítica, no vayan tan escuetos con respecto a celdas electroquímicas. Como les comentaba, esto no hace parte del de sílabo, simplemente que yo quise, eh, pues, cuando... Quise, en primera instancia, yo quise establecer un laboratorio de esto, pero, bueno, esto, esto, este cuento de la electroquímica y de la ecuación de NERS, en esta... Clase de química no viene de ahora. Eh, yo so, en la universidad llevo trabajando solamente, bueno, este en es mi segundo año trabajando en la universidad. Eh, no, eso no está metida ahí. Bueno, la. Dale, bueno, yo le voy a preguntar a Judy porque ya debió haberme enviado esas notas en un correo. Les comentaba, les comentaba. Que bueno, a mí se me ocurrió introducir este tema de electroquímica y producir una práctica, pero en una... sabrán ustedes que desde hace dos años para acá, bueno, yo empecé a trabajar en la universidad en marzo del año pasado, y se metió un paro, un paro de trasca, eh, después de la pandemia. Ah, profesora Juiz lo hizo. Bien, bueno. Está bien, está bien. Igual yo quería hacer uno eh, presencial, pero como les dije, se perdió primero. O sea, estuve en el, en el laboratorio de la almacén de reactivo buscando todo lo que se necesita para el, un laboratorio de electroquímica. Y vamos a necesitar en un laboratorio de electroquímica una fuente de poder. En la, eh, allá en la universidad no hay fuente de poder. Además, vamos a necesitar electrodos. Eh, no había electrodos. Y bueno, en fin, entonces eh, esperaré que para el otro año, para cuando yo pueda nuevamente tener acceso a, al laboratorio y al la almacén de reactivos, eh, generar esta práctica. Y si ustedes están dispuestos, pues, pueden pasar por el laboratorio un día y mirar cómo se realizan estas medidas electroquímicas. todo va a quedar ahí abierto para que cualquiera pueda ir. Bien, entonces ahora sí vamos a hablar de las notas. Eh, no, porque tiene que ser una fuente que regule el voltaje, es decir, eh, estos potenciales de los que yo les estaba hablando aquí, este potencial, por ejemplo, este 1.1 voltios, eh, tiene que ser un dispositivo que me permita a mí proporcionarle una cantidad exacta de voltaje al sistema para que la reacción se lleve a cabo. Eh, las fuentes de PC, o fuentes de computadora, creo que transforman la corriente alterna a corriente directa en 12 voltios. Entonces yo necesito un poco, necesito empezar a jugar con los voltajes para, y las concentraciones. Entonces, eh, eh, por eso es que no puedo usar una, bueno, si, si ya conozco que el potencial de la reacción son 12 voltios, pues sí, sí podría usar en teoría una fuente de computadora o una fuente de, de 12 voltios, pero yo lo que me interesa es empezar a variar el voltaje, desde cero hasta un alcance para ver en qué voltaje es que ocurre la reacción, y al tener el voltaje yo puedo entonces establecer este, este potencial, esta diferencia de potencial, puedo calcular entonces energías eh, libres o constantes de equilibrio. Son experimentos, son cosas que uno tiene que hacer en el laboratorio y ir cambiando y cambiando para medir el portal. Listo, Andri, ya voy a compartir todo. Eh, adicional a eso, vamos a compartir las notas. Entonces voy aquí a crear una hoja de cálculo. Eh, en blanco. Y esta hoja de cálculo, esperen aquí carga, y le voy a colocar aquí, hoja 1, no, 23026, el curso 23026. Entonces voy a copiar las notas que tengo acá.